Sebastián de Arauco, tres enfoques sobre la reencarnación. Segundo enfoque, 2.2. Trilogía de la personalidad. En la personalidad de todo individuo existe una trilogía, indispensable para manifestarse en el plano físico, tridimensional, espiritual macuerpo cuerpo físico. En toda persona hay tres aspectos plenamente identificados, espiritual psíquico-físico, y una vez terminada la vida física, Continúan libres ya del cuerpo físico los dos primeros aspectos, que componen el cuerpo astral necesario para actuar en esa otra dimensión, el astral o cuarta dimensión, en la cual existen diversos y variados ambientes de vida activa. Para una mejor comprensión, trataremos de definir, en una breve exposición, la naturaleza de estos tres aspectos. Espíritu, conocido también como el ego-mente, es energía y esencia espiritual sutilísima. No tiene forma ni sexo, ni es, en sí mismo, un cuerpo, es vibración. Procede de la chispa espiritual emanada de la divinidad, creada de su propia esencia y proyectada al cosmos infinito, ampliada y engrandecida, en el devenir del tiempo sin tiempo. Por el desarrollo de las facultades recibidas de la eterna energía cósmica, y en donde reside la mente con sus facultades, intelectiva, volitiva, raciocinativa, creativa y otras, y se manifiesta a través de la mente humana, localizada en el cerebro. ¿Es el Dios o esa parte de Dios que está en nosotros, de la cual nos hablan las diversas religiones? Nota de pie, 1. esta es una definición muy simplificada, con el objeto tan solo de dar una idea, pues, nuestra capacidad humana y lenguaje, no pueden expresar plenamente las cosas espirituales. Fin nota de pie, contiene en sí la fuerza de vida inmortal y vitalizadora, Actuando como ente energético, vivificando la materia a través del alma o psicosoma y del fluido vital, que será explicado al final de este capítulo, pues, como el espíritu no puede actuar directamente en el mundo físico, donde por ley debe actuar para su evolución, necesita proveerse de cuerpos intermedios entre él, el espíritu, y la materia. En el grado de desarrollo de esta mente, está el grado de manifestación de la personalidad, alma o psiquis. Es el cuerpo o envoltura fluídica del espíritu, sin la cual, este no puede manifestarse en el mundo físico humano, tercera dimensión, innecesario es también para manifestarse en el mundo psíquico o astral, cuarta dimensión. Así como nuestro cuerpo humano está formado por materia orgánica tomada de los componentes de la Tierra, así el alma humana está formada por sustancia o fluido sutil imponderable tomado del mundo psíquico o astral. Nota de pie 1. Fluido que es una de las tantas modalidades de la energía universal, que adquiere diversas propiedades y formas, según la sustancia o organismo con el cual entra en contacto. Fin nota de pie. Se le denomina también, periespíritu, cuerpo astral, cuerpo fluídico, cuerpo emocional, por las diversas doctrinas y escuelas espiritualistas y filosóficas. Cuerpo psíquico o psicosoma, es la denominación en psicología y parapsicología. Nota de pie. 3. Del griego psiquis, alma, y soma, cuerpo, cuerpo del alma o cuerpo de la psiquis. Fin nota de pie. Comprende las facultades, sensorial y emocional, y en cuanto a forma, tiene la misma del cuerpo físico, pero su aspecto varía según la belleza o fealdad moral o conducta de la persona. Conserva los mismos órganos del cuerpo físico, ya que es el que modela a este en su desarrollo, por ser la energía que mantiene la cohesión celular del organismo físico. Actuando de agente intermedio entre el espíritu y el cuerpo físico. Nota de pie. 4. Necesario es aclarar que, esta es una definición sencilla para la compresión de toda persona de cultura media. Ya que no es objeto de esta obra profundizar en definiciones más amplias y complejas acerca del alma espiritual o cuerpo sensorial superior, así como mente espiritual superior, etc. Quizá algún lector, conocedor de la moderna ciencia espiritual... Objete la no inclusión de un análisis expositivo del superego o super cuya descripción y actuación se omite, porque no está al alcance del común de las gentes y podría tildarse de ficción o descripción imaginaria. Como dijo el sublime Jesús de Nazaret, aún tengo otras muchas cosas que deciros, más por ahora no podéis comprenderlas San Juan, capítulo 16, versículo 12, fin nota de pie. Esta alma o psiquis es el cuerpo de manifestación del espíritu en la cuarta dimensión o astral, a donde pasa a habitar cuando desencarna con la muerte del cuerpo físico, conservando todas las características humanas, incluso el sexo. Además, contiene otros aspectos conocidos como centros vitales energéticos, de recepción e irradiación magnética, denominados chakras en lenguaje esotérico, que actúan automáticamente aun cuando responden también a la influencia mental y emocional. Tan solo para dar una idea, citaré uno de esos centros o chakras, el coronario, localizado en la región central del cerebro, sede de la mente, y el cual asimila los estímulos del espíritu y las energías de las fuerzas sutiles del espacio, actuando de eslabón entre la mente y el cerebro. Múltiples son las funciones de este y los demás centros psíquicos, que prolijo sería enumerar aquí. Nota de pie, 5. Vocablo que viene del sánscrito. Algunas personas desarrollan estos centros mediante ciertos ejercicios como los de la Tayoga, pero, que por sí mismos van desarrollándose a medida que evoluciona el espíritu, a fin de adaptarse a las necesidades del mismo, para la realización del programa objeto de su encarnación. Fin nota de pie. Por su naturaleza magnética, este cuerpo fluídico es afectado por las vibraciones psicomagnéticas producidas por los pensamientos emanados de la mente misma y por los de otras mentes, así como por los sentimientos y emociones emanados de las facultades, sensorial y emocional del alma misma y de otras. De aquí que, todo pensamiento y sentimiento de egoísmo, envidia, rencor, lascivia, etc., deseo de mal y todo acto realizado en perjuicio de alguien, imprimen manchas y oscurecen este cuerpo fluídico, impregnándole de magnetismo denso, mórbido. Nota de pie, 6, hay un dicho muy común que en ciertos casos es referido ante alguna persona con malos sentimientos, tiene el alma más negra, lo cual tiene fundamento, pues la maldad llega a ennegrecer el alma, ciertamente. Fin nota de pie, por esta misma ley, ley de vibración, los buenos pensamientos y sentimientos, todo acto de amor fraterno que realicemos en cualesquier de sus manifestaciones, en beneficio de nuestros semejantes y de todo lo creado, lo purifican y se utilizan, tornándose cada vez más radiante. Cuerpo físico, compuesto de materia orgánica, y que es una maravillosa organización biológica, demostración de la sabiduría del Creador Universal, Dios, es el vehículo de manifestación del Espíritu en el plano físico, y por medio de este cuerpo físico. El espíritu puede manifestarse en el mundo físico, para su progreso y evolución, ya que, por medio del trabajo y del estudio en sus diversos aspectos, venciendo obstáculos y vicisitudes adversas, adquiere las experiencias indispensables para el desarrollo de sus facultades mentales y anímicas, a la vez que progresa en moral, luchando contra las pasiones y corrigiendo las imperfecciones del carácter, realizando el bien para con sus semejantes, Mediante la práctica fundamental en todas las religiones, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dicho de otro modo, no hagas a los demás lo que no quieres que a ti te hagan, y trata a todos como quieres ser tratado, que es la síntesis del cristianismo. Porque, el verdadero cristianismo es amor, sentido y realizado en la práctica del bien. La vida propiamente, es del espíritu, para el cual el cuerpo físico que anima, es tan solo una vestimenta indispensable para actuar en el plano físico humano, y el cual abandona con la llamada muerte. Ahora, visto desde un ángulo psicológico, necesario es conocer que los pensamientos sostenidos y las emociones, influyen sobre la salud, lo que está ya demostrado por la psicología experimental y la psiquiatría, ya que, estando el cuerpo psíquico interpenetrado en el cuerpo físico orgánico, este último recibe el impacto vibratorio de esos estados psíquicos a través de las neuronas o sistema nervioso y también sistemas glandulares. Hoy está ya reconocido por la ciencia médica, el efecto que los diversos estados afectivos y emocionales ejercen sobre la salud. Las glándulas de secreción interna, que regulan los humores del organismo, responden rápidamente a la acción magnética de toda emoción, sensación y aún pensamiento sostenidos, secretando hormonas sustancias benéficas o tóxicas, según la naturaleza de aquellos. De aquí, que veamos con harta frecuencia tantas personas enfermas del hígado, estómago, de los nervios, etc., consecuencia de estados emocionales no controlados o de sentimientos sostenidos de, envidia, rencor, odio, ruindad y otros análogos, aun cuando estas dolencias pueden tener también otro origen. Pero, si siempre son efectos de causas. Causas creadas por el mismo doliente, directa o indirectamente. Nota de pie. 7. El proceso psicológico, brevísimamente explicado, es el siguiente. Toda emoción es una descarga magnética que hace impacto inmediato en las neuronas. Células que componen el sistema nervioso y que están ramificadas en todo el organismo alcanzando las células de los tejidos de que están compuestos los órganos, además de la desarmonía psíquica que impregna al psicosoma de magnetismo negativo. Cuando la emoción es desagradable o causa disgusto, como las neuronas actúan de hilo conductor de esas descargas, estas llegan a los diversos grupos glandulares que, al recibir el impacto, secretan hormonas en concordancia con la naturaleza de la emoción, dañinas o benéficas, que van al torrente sanguíneo, afectando la salud fin nota de pie. Las desarmonías hogareñas, consecuencia, casi todas, de un egocentrismo por una de las partes o por ambas, pueden llevar a un desequilibrio psicofísico de consecuencias dolorosas. En cambio, el amor, con mayúscula, que es dar de sí sin pensar en sí, que es comprensión y tolerancia, produce vibraciones magnéticas positivas, armónicas, benéficas para la salud y bienestar. A aquellas personas positivistas, más bien por rebeldía o esnobismo, que por convicción razonada, deseamos aclararles que, independientemente del cuerpo físico, existe en todo individuo una mente o dinamopsiquismo, abarcando varias facultades, entre las cuales están la intelectiva o pensante y la volitiva, directrices de la personalidad. Esta mente, más desarrollada en unas personas que en otras, se manifiesta a través del cerebro, en las relaciones humanas, aún a largas distancias, y cuya modalidad es conocida con el nombre de telepatía. Nota de pie, 8, literalmente, este vocablo significa sentir a distancia, pero, se acepta como sinónimo de transmisión del pensamiento, de imágenes o sensaciones, por medios no físicos, de una persona a otra, toda vez que demostrado está, que el pensamiento es una vibración producida por la mente, como onda electromagnética, cuyo vehículo es el éter cósmico, análoga a la onda eléctrica, herciana, y a la onda etérea, física. La mente del hombre, tiene poder para proyectarse a través del espacio, apareciendo la figura, física, instantáneamente en un lugar determinado hacia donde fue proyectado el pensamiento. Fenómeno que se efectúa por una especie de emanación de su propio psiquismo, hallando a la persona que desea encontrar, cual sea la distancia y el lugar en que se encuentre, Aun cuando sea entre una multitud, cuando la figura se hace visible a todos, se le denomina desdoblamiento y también bilocación. Son muchísimas ya las universidades en los diversos países, que en sus cátedras de parapsicología han estudiado exhaustivamente, y continúan estudiando, este y otros fenómenos de la mente. Algunos con la denominación de percepción extrasensorial, ESP, la Universidad de Oxford, Inglaterra. Ha creado el doctorado en parapsicología, en el año 1961. Fin nota de pie. Afirmar que el cerebro es el que produce el pensamiento, es como decir que el piano, u otro instrumento musical, es el que produce la melodía. La melodía, propiamente, es producida por el ejecutante a través del piano, como instrumento de expresión de las notas musicales, pues, sin la intervención de la gente ejecutante que presiona las teclas indicadores de los sonidos, no puede sonar. Asimismo acontece con el cerebro que, como instrumento y conteniendo las imágenes forma en las células cerebrales, no puede manifestarse sin la intervención de la mente como agente ejecutante. A este respecto, Alexis Carrel, Premio Nobel 1912, en Medicina, se expresa así. Decir que las células cerebrales son la sede de procesos mentales, es una afirmación sin valor, pues... No existe un medio de observar la presencia de un proceso mental en el interior de las células cerebrales, Lome París, Páginas, 138, 5, 11 y 35. El profesor polaco Vincenty Lutoslawski, 1863 a 1954, a quien el filósofo pragmatista William James, tenía por una celebridad, Decía en su obra del dominio del pensamiento, para comprender la relación entre pensamiento y cerebro, basta admitir que el cerebro es el órgano a través del cual recibimos las impresiones exteriores y gracias al cual producimos los movimientos y particularmente la palabra. Mas, toda aserción que atribuye al cerebro el poder de pensar, es basado en un sofisma que se asemeja al que atribuye al corazón las emociones, porque ellas tienen influencia sobre él. Nuestro cuerpo físico es como una cárcel para el espíritu, una verdadera cárcel, de la que solo sale a intervalos para recuperar fuerzas en los planos útiles del espíritu, en el espacio, cuando el cuerpo físico duerme y también en los estados de éxtasis. Y los sentidos físicos son como aberturas o ventanales, por los cuales puede percibir y comunicarse en este plano físico. El cuerpo carnal es tan solo una vestidura, una forma física un instrumento de manifestación en el plano físico, instrumento del cual se vale el espíritu inmortal, para su progreso. El cuerpo humano es una maravillosa organización celular, biológica, muestra tangible e irrefutable de la sabiduría divina, dentro de la cual, interpenetrado, existe un cuerpo fluídico o alma que mantiene esa cohesión celular. Desprendida esa alma, ese psiquismo animador de la forma, en el trance llamado muerte, este pierde cohesión y comienza a desintegrarse. Hay quien considera que su cuerpo es el causante de sus debilidades. Débil puede ser el espíritu, por no haber desarrollado aún la fortaleza necesaria para controlarlas y superar las atracciones del medio ambiente circundante, mal llamadas atracciones de la carne. No es en el cuerpo carnal donde radican los deseos y las pasiones, ya que este no es más que el instrumento de manifestación imprescindible para la evolución del espíritu en el plano físico. Los deseos y pasiones están en el psicosoma o alma humana, que trae de sus vidas pasadas. Así pues, no consideremos inmundo a nuestro cuerpo, ya que, siendo formado dentro de las leyes emanadas de la sabiduría cósmica, no puede ser inmundo. Inmundo puede ser el mal uso que de él hagamos. Y por último, aunque brevemente, daremos a conocer que, entre el alma y el cuerpo físico existe un agente de unión, al cual se le denomina cuerpo vital y también duplo etérico, y que es una contraparte del cuerpo físico sumamente importante, compuesto de sustancia etérea densa o éter físico emanado de la Tierra, y cuya función es vitalizante para el cuerpo físico, al absorber de la atmósfera la energía vital o prana, y distribuirla en todo el sistema orgánico, así como también comunicante al cerebro, de las vibraciones que el cuerpo psíquico, perispíritu, recibe del espíritu, Siendo por tanto intermedio indispensable entre el cuerpo psíquico y físico. Durante las horas de sueño, cuando el espíritu con su cuerpo fluídico o alma se desprende a vivir en libertad, queda unido a este cuerpo vital y cuerpo físico por un hilo magnético o lazo fluídico, conocido también con el nombre de cordón plateado, al cual no se le conoce límite de extensión. Cuando este lazo de unión se rompe o es cortado, por entidades espirituales, Sobreviene la llamada muerte, no antes, y entonces, este cuerpo vital paraliza también sus funciones, comenzando a desintegrarse con el cuerpo físico.